Esta vara, y la verdad es que la estoy haciendo porque ahorita el sicariato y la venta de droga no me está dejando nada, paz. Entonces, vienes que unas titi llegan y me dicen, ah, esa vara, y la verdad es que yo les voy a hacer caso, ah, me extraña. Ok, la vida está dura, madre, no tiene que conseguir la vara, pero ya, ¿sabes, pa. Y no, mami a mí me dicen, el me cuse, porque siempre pasa en otro mundo. ¿Conoce, pa? ¿Conoce? A mí me dicen el crilenín. ¿Y por qué la hay, pa? Porque soy el krilling inverso, pa. A mí no me matan. Yo los mato a ellos. Yo los mato a ellos, pa. Es me siento con el paseo de las flores, pa. ¿Cómo así, pa? Perdititico. <risa> bueno, mi pri, yo sé que ustedes se están preguntando qué estamos haciendo aquí hoy. Y bueno, les voy a explicar, pa. La vara es que estamos aquí va muy locos y les vamos a enseñar cómo es que se asalta más, pero un estilo muy particular. Esto es asaltando al estilo Dragon Ball. Papi, va soltando esa artesanía porque si no le hago las de Yajirobe y lo voy a cortar todo. Qué raro, cómo ha durado hoy el bus. Aquí la vara es como haciendo la gente que llama Goku y levantando las manos porque eso es un asalto loja Pero pa, aquí la vara es mejor ¿no? que vayas recolectando las esferas del dragón porque va a decir que no lo mate Goku. Qué pa, suerte esa vara. si no quiere que lo deje como fíjese después de Trumps Corta y ¿cuál loca? y va levantándose del suelo si no quiere que le reviente la yote como será el de 16 gracias pa vaya soltando la vara que si no me pongo como Gohan Saiyajin 2 y empiezo a gritar como loco ¡Ah! pa vaya soltando la vara si no quiere que lo de como Vegeta Saiyajin 3 Inexistente, ah, loca. Creo que eso se lo voy a regalar a mi novia. Vea, carajillo, va soltando esa playada de peluche. Vea que la luna está llena y no me convierto en mono. Pero hubiera lo rata que me pongo, pa. Pa, -pa, -ra pa. ¿qué le pasa, man? Papi, yo soy Baby y el mago las asalto. Así que suelte la p de una vez, loca. Sí, mami, ya le dije, estoy bien, ya voy para la casa. Papi, vaya soltando ese androide que ando como ser loca. ¿Cu ¿Cuál androide? ¿De cómo ser? De ese android porque es el hijo que falta para estar perfecto, pa. ¿Ah? ¿Ah? Qué lindo invierno. Pero estamos en Costa Rica, qué raro. No debería haber invierno. Vea, pa, va soltando toda la vara si no quiere que lo fusione aquí con la pared. ¿Qué papi ha soltado esa culelea de reloj si no quieren que lo deje como Krillin, explotado? Te quiero yo y tú a mí, somos de la Capri, asaltando con balas y cuchillos matando a la vara, ¿Puedo alterar el asalto? Que usted diga, papi, eche la vara, vas a descontrolar y yo, ayú y me ponemos como un bono. Oiga carajillo, va soltando esa culiolada de oso porque vea que. ¿Qué? Dígame, no me dejes de asco es <risa>